Para buscar en la biblioteca, voy a la página de uprrp.edu, del recinto. Voy a bibliotecas y luego aquí a sistemas de biblioteca. Aquí veo bases de datos, así que entro por aquí y busco educación. Míralo aquí. Así que ahora oprime el botón de Go. Y aquí me presenta una serie de bancos de datos. Lo más importante aquí es EBSCO, eh, Education Full y también ProQuest. La función más o menos igual. Así que si yo entro aquí a EBSCO, la tendencia me es usar el Advanced Search. Y aquí, pues, este, busco, por ejemplo, Physical Education. y yo dejo que a ver si sale la ayuda mía de, de en tema de aquí ve que ellos te ayudan ok así que mira que hay uno de physical education teachers chévere y de qué queremos sobre eso bueno, queremos ahí de technology a ver lo que dicen ahí sobre technology este well, technology a ver mira aquí acepto así que uso su, la ayuda de ellos en términos de, de letrear así que básicamente quiero texto completo también quiero que sea de una revista bastante buena así que aprovecho eso este hay una serie de, de ayudas también aquí abajo dice este que lo quieren pdf pdf es el, el formato donde uno puede llevarse la, los artículos así que lo voy a, a indicar también así que yo estoy listo ahora paso una búsqueda y ya me, me trae pues una serie de artículos este el, el la revista e se llama practice in, improving learning esto no es una revista de educación física Así que vamos a ver si, si logramos encontrar una de una revista de educación física. Mira aquí, aquí el Journal of, of Research in Health, Physical Education, Recreation, Sports. Así que ya tenemos uno. Así que tenemos una revista aquí de educación física. Vamos a ver ahora un par de truquitos. Vamos aquí a oprimir sobre el título. Y uh, por un lado, si voy para la izquierda, veo que me está proveyendo el artículo en PDF. Pero lo importante es, a mano derecha... Pueden ver lo que dice site. Así que yo primo aquí. Y aquí me provee el artículo. En formato PDF. En, en APA. Así que aprovecho. De que está en APA. Aquí está la información bibliográfica Lo copio. Lo doy con este control C de copy. Y por un lado. Tengo la cita. Y por otro lado tengo el artículo. Y ya. Este, haciendo eso aquí en y en También en, Pro, en ProQuest. Pues ya uno cumple con la tarea.